Feliz 200 a ti, feliz 200 a ti, feliz 200, vlog de Sanse. Hey guys. Hey guys, volví con el episodio 200. Hablando de la quita en el coche por qué te cuento lo que hice ayer. Fuimos a probar la nueva carta de un bastardo. Muy, muy, muy bueno. No sé, ¿a dónde vamos ahora? No sé, en verdad. Pero sé qué es en los tranquilos. ¿Y eso qué es? Ah, qué es? Yo no sé lo que es los tranquilos. <risa> Pero bueno, estamos restaurando la soga. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a probar la carta nueva. a probar la carta nueva. Sigue. Hay gente que pasa viendo el teléfono cada cinco minutos para ver si hay amor o hay wifi. Cualquiera que parezca primero. Oye, es cierto. Hemos probado la carta y está súper buena. Ya, nos vamos. Ya llegó la comida y. Llegó la guita. Esa fue la visita personal. Y anoche fui a una fiesta de Así es. <risa> Hermoso, ¿Qué hermoso. Ya no me voy gordo. Sí, chao. A todos niño los niños les quiero mucho. Así es. Nos vemos. Ah. Eh, bueno, y eso fue la fiesta de todas. Eh, ¿Qué tal, yo? Ahora estamos listos y dispuestos para... ...una... ...una tarde. Ya, después de la terrible siesta, estamos arriba salir. Vamos a salir... a al cine. El primer año de que hice Nystat, ...él llegó a los 100 episodios a eso del cuarto mes. En un año saco 365 videos. Si no me perdía en ninguna subida, tendría 156 videos al año. Llegar a los 200, que es el episodio de hoy día, es gran cosa para mí, porque es un evento que va a pasar cada año. Hace más o menos un año que cumplí los 100 episodios, lo pueden ver acá, ahí, ahí. Gracias. vamos al mall y si no, ahí está decide. Mira su. lo cual me cambió todo todo lo que tenía pensado para ir a la Ya estamos en el cine, eh, estábamos justo conversándonos desde aquí, ¿sí? Sí, Pipe, estoy hablando solo de nuevo. Qué miedo. Me da pero gran pero, gran pero gran ven a hablar gran conmigo. Es Oye, este es el, el, el episodio 200, weón. Estoy celebrando. Este es el 200. Este es ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Venimos a ver los Animales Extraordinarios y, me animal extraordinario y me están regalando algo están regalando gatitos. No, no, sí, no, un gatito. no míralo. Ya terminamos de ver lo, el Maestro Pokémon. Una película muy, muy, muy fome. A la mejor película que he visto es como... Lo pasé súper bien. Y, no, más o menos. ¿sí? Voy a hacer un vlog sobre eso, de cómo es mi miro en mí a las películas. un poco decepcionado del plan que tenía para este vlog y de lo que al final pude hacer. La verdad es que quería hacer algo especial. La historia es muy larga y muy fome para contarla. Una de, una de las grandes cosas que aprendí en el vlog de Casey era cómo manejar la expectativa. Casey se hizo famoso por hacer extraordinario, lo ordinario, lo normal. O sea, hay una frase de una gran mujer que dice, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. por más que hable de Casey Neistat aquí, Casey está allá, porque es lo que más me asemejo en la forma, no debo dejar de decir que en el fondo el gran héroe de este blog es Craig Ferguson. Antes de empezar este blog, vi muchas veces el blog número 100, que lo pueden ver acá. Y pucha, en, en ese blog... Sueno súper cansado, sueno un poco bajoneado, un poco triste. No eran... En verdad no eran buenos tiempos. No, no, no estaba pasando por mi mejor momento. Y ver que a pesar de que aún sigo teniendo estos mismos, como estos mismos temas que se repiten una, otra vez, el vlog me evidencia que estoy mejor parado que hace 100 episodios atrás. Ya he bajado dos kilos y medio de peso. Ya llevo cuatro meses sin fumar. Hay una frase de Craig Ferguson que a mí me tocó así en lo más fondo del soronca. Dejé de beber, dejé de matarme con el alcohol. Comencé a pensar, si pude hacer esto, ¿cuáles son las posibilidades? Entonces de a poco me empecé a dar cuenta que tal vez valía la pena el riesgo. Así que más allá de mis decepciones, de mis propias expectativas que tenía con este episodio, este es un pequeño canal, es un pequeño blog, es un... Pequeño video hecho con gran, gran amor, de verdad que sí. Eh, lo echaba de menos, echaba de menos hacer esto. Muchas gracias por compartir 200 episodios conmigo. Eso, sí, soy malo, no soy bueno para Una cosa más En la descripción voy a dejarles el link A la carpeta Dropbox Donde yo guardo todas las canciones Que uso en este blog Además voy a dejar la URL Para que se suscriban A una lista de correos que yo tenía antes Y que quiero revivir Quiero empezar a vender eh, Cositas Pero no cualquier cosita Quiero vender chapitas, stickers Y... Tal vez alguna polera No sé. Pero quiero ver si es que a usted le interesa tener de esas cosas. Porque o si no, no, no invierto. Entonces, eh, eso. Inscríbanse. Dejen el Tundereque para que lo vean. Y ahora sí. Dejemos ir este episodio que tanto, tanto me ha costado sacar.